Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, estimados, hoy tenemos una pequeña replay Les quiero traer básicamente de este STRB M42-57 Que es un tanque premium sueco mediano de tier 6 y la verdad que no lo tenía muy en cuenta que digamos pero ahora que lo he jugado me estoy dando cuenta que es un buen tanque y que la verdad es que digamos si bien este, este video en sí no va a ser digamos un análisis completo sí quiero dar algunas características y mostrarle la replay que, que hice porque me, la verdad que me salió muy bien eh, nada pero ya, ya la vamos a estar viendo Fíjense que pega 150 de daño promedio, penetra 148 con munición estándar y con munición premium 190 a 100 metros. Bien, eh, no es de las mejores municiones que podemos encontrar dentro del juego. Pero ¿qué pasa? Eh, la verdad es que a nivel... Digamos... Eh, a nivel estándar podríamos encontrarlo ahí. Digamos, ¿no? no está ni bien ni mal, está dentro de la media, eh, para ser un mediano. Recordá que este no tiene que estar en una primera línea, porque, eh, fíjense la resistencia, 780, blindaje de chasis 55, frontal 40, o sea, básicamente somos papel picado, pipe, o sea, papel maje, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos un eh, cañón autocargador con cuatro proyectiles. Esto que dice acá, recarga, significa... 14,54 es el tiempo que recarga los cuatro proyectiles completos. 2 es el tiempo que se toma el cañón entre proyectil y proyectil. Dos segundos disparás, dos segundos disparás, dos segundos y así los cuatro. Cada dos segundos disparás. Y cuatro son los proyectiles que tenés en la recámara, podríamos decirlo, ¿no? Este es eh, un autocargador del estilo de los de los ya viejos conocidos franceses podríamos decir también de los suecos también eh, no no como los italianos podríamos decir no para que tengas una idea eh, los reloaders porque los otros por ejemplo el italiano disparas un proyectil y ya se va automáticamente cargando el siguiente y después a medida que vas disparando cada vez más se van estirando los tiempos en que se van recargando entre proyectil y proyectil lo mismo que le pasa al is 3A por ejemplo bueno acá no acá es del estilo de los franceses disparas los cuatro proyectiles una vez que disparas los cuatro proyectiles tenés que volver a esperar que se recargue totalmente pero pero fíjense que tiene una, una particularidad bastante interesante que es el hecho de que tenés cuatro proyectiles pero recargas en 14 con 54 está bien Pensá que eh, lo tengo con comida Pero la comida también un poco vendría a reemplazar lo que sería eh, hermanos de armas ¿no? Lo que es la comida y la ventilación Porque no tenemos hermanos de armas eh, O sea, sería menor incluso la recarga Con hermanos de armas y, le, y como lo tenemos equipado acá Después, velocidad de giro de cañón O sea, lo que es el tanque, la movilidad es relativamente buena O sea, a ver, vamos a poner las cosas en claro el tanque no es que es una saeta que va por todos lados O sea, tenemos una potencia bastante, de motor bastante baja Pero es una movilidad estándar normalita para un vehículo promedio Fíjate que, por ejemplo, esto El 85M tiene unos 15 uh, ¿Qué más tenemos por acá? Mediano A ver, el Farfly, unos 12.67 Bueno, el Cromwell ya es más ligero Ahí sí te creo, ahí es mucho más rápido el Cromwell. El Britain Panther 15.38, o sea, bueno, este ya no es más un medio 13.89, pero fíjate que estamos con unos 13.15 Está bien, es normal, digamos Pero obviamente no es del estilo de un Cromwell Que el Cromwell, sabes que incluso se puede llegar a usar como un falso spotter Como un falso ligero, ¿no? Por lo menos en las escaramuzas y eso Después en aleatorias tenés que tener mucho cuidado Más si salís eh, dos tier por debajo Velocidad de apuntamiento 1.86, dispersión 0.31 Pero... Esta dispersión de 0.31 me pareció incluso elevada, yo creo que en realidad debe tener unos 0.30 reales, eh, pero 0.30 posta, de verdad, me pareció bastante preciso eh, y más con munición premium, me parece que, que, que donde pones el ojo pones la bala, eso está buenísimo. 780 puntos de vida, como dijimos la potencia específica de 13.15, velocidad máxima de 45, el camuflaje es... Eh, a ver, yo, fíjense que yo lo tengo bastante, bastante peladete al tanque, ¿no? Suponte que le ponemos que la tripulación por lo menos tenga la cobertura natural Que es eh, la habilidad de camuflaje Llega a unos 508 Entonces, no está nada mal, chicos No está nada, nada mal eh, Detección, bueno, 414 metros Volvemos a lo mismo Le pongo el café con los rollos de canela porque no tengo conciencia situacional. Porque no tengo reconocimiento. Porque no tengo hermanos de armas. Entonces, más o menos este es el tanque que ustedes se van a encontrar cuando. Cuando lo. Si es que alguna vez deciden comprarlo. O lo sacan en algún lado. Pero bueno, eh, básicamente eso, chicos. Para que tengan una idea. Ahora vamos a. Quiero mostrarles las replay. Pero quería que antes tengan una idea de lo que es el tanque. A qué viene. Y y vamos directamente a la a mostrar la replay, al campo de batalla Bueno chicos, entonces aquí estamos eh, en el mapa de Paris Estamos en París y estamos con el Strb M4257, bien Estamos en pelotón con unos amigos que justo Chapo, uno de ellos, lleva el mismo vehículo que I.O. Bien, estamos en una partida de Tier 5 y Tier 6. Um, adopto esta posición porque es la típica posición que se toma habitualmente para poder disparar a los que pasan ahí. Ahí lo, lo, lo cargué y lo jodí le dije, che, estás disparándole el edificio. Me dijo, no, no, yo no fui, yo no fui. Había visto algo por ahí, siempre se pone algo por ahí, así que nada, no, sé, decidí tirar esas cosas de, de la vida. Que uno a veces decide. Pero bueno, eh, voy a ir dándole, a medida que vaya pasando la replay, le voy dando un poquito de power, porque si no se va a hacer muy larga. Es más, no me acuerdo si la ganamos o la perdimos. la verdad que esta no es no, no, no lo que recuerdo. Fíjense que acá, antes de ver lo que les decía, la recarga es tan corta, de 14 segundos... O sea, corta en el sentido que al toque ya Desde que me di vuelta ya Hasta ir para acá, a este sector Ya estoy cargado Ya tengo cargado otra vez el cargador completo Bueno, hay que ir... Otra vez Nos jodemos con Chapoli, boludo, me caigo, me caigo, me caigo Nos acabamos de, re... de risa Disculpad, disculpad, me decía Bueno, acá voy adelantando porque Más o menos Fíjense que Digamos, el uso que le doy al tanque es de... En este, en este caso, ¿no? en esta ocasión. Fíjense también esta parte del mapa de, de París que está muy buena. En el sentido de que te sirve para snipear. Tenés un, un pasillo bastante largo. La diagonal que se hace ahí es bastante bastante amplia. Bueno, acá me como la pared hermosamente. Y aquí, como les dije, siempre tenemos algunos despistados que deciden pasar por el medio. Acá, directamente... Fíjense en los los misilazos. retrocedo para cubrirme con la curva ahí metemos un tiro más y decidimos retroceder en nada, en nada, en nada tenemos 565 de daño, bien, y hasta ahora no nos han tocado, así que venimos bastante, bastante bien no creo que sea el mejor lugar para el Nashorn, eh... Estar en ese lugar porque está muy expuesto Y le pueden dar por varios flancos Ahí decide retroceder, nosotros lo castigamos Segundo tiro Lo terminan de castigar, ahí El E8, el Sherman Se termina de comer nuestro cargador completo también Le digo a Chopo retroceder Retroceder porque tengo un BK de frente Y probablemente nos tire Todavía no nos ha tirado No nos ha detectado por ahora Ahí lo dañamos, segundo tiro Fíjense chicos No hicimos prácticamente Nada en el sentido de que no tuvimos que Movernos demasiado por el mapa No tuvimos que, que estar Yendo de un lado hacia otro Tomamos una buena posición de snipeo Un buen lugar desde el cual poder pegar En una línea alejada Del resto Y ahí podemos hacer un daño Considerable Llevamos 1557 de daño A una partida de tier 6 Lo cual es un daño bueno, digamos, para una partida de tier 6 Es un daño bastante, bastante bueno eh, Ahí tenemos al BK de lado No se queden nunca ahí arriba del puente, chicos Nunca se queden Ahí llegó Chapo, maldito, córrete, perro eh, No se queden nunca arriba expuestos en la mitad del puente ¿Por qué? Porque algún jugador avispado te traquea Y si te traquea, otro más el KB1 pero es que no tiene nada que hacer el kb 1 ahí Ahí tomo posición, tranquilo Uno, dos Como un tonto le doy al coso Ahí ya directamente decido no comer daño Siempre traten, traten, intenten eh, hacer eso No comer daño en la medida de lo posible, ¿no? Fíjense que yo sabiendo que de frente tengo todo allá, eh, entonces decido esconderme. También decido esconderme porque nosotros ganamos la parte abierta. Chapo me decía, no te asomes, no te asomes, no sé qué, ojo, ojo que están todos. Y él mismo muere. Para mí es eh, es un error que comete ahí y le costó lamentablemente la vida de su tanque, ¿no? Por supuesto. Entonces eh, ahí me decía Chapo que no me asome por el M4A1. Pero nosotros ya estamos despintados y yo voy a ir a, directamente, como siempre, a comerme a ese vehículo Porque no está mirándome a mí, no me está prestando atención Y además nos podemos hacer con el vehículo, con la baja Y encima bajamos un cañón que es bastante, bastante importante um, Bueno, todavía quedan bastantes rivales Ahí lo vemos a Harold por ahí dando vueltas eh, Tenemos un KB-1 por ahí, tenemos un 150, un 85M Que es el que me había tirado Ahí tenemos un 150, fíjense que lo penetramos sin ningún tipo de problema Incluso con munición estándar Entonces, como que esa munición vos decís Bueno, pero tiene 140 y pico Me como otro tiro del 85M Un jugador bastante, bastante bueno Fíjense que tiene un excelente win 8 Unas muy buenas estadísticas aparentemente Había que defender la base si queríamos intentar ganarlo Aquí le mete un tirito Y un segundo tiro Fíjense la precisión que tiene este vehículo. Eso es lo que me llamó poderosamente la atención. Bueno, ahí Harold como siempre va a saco. Eh... Avivado también. Sabe que no tiene que exponerse mucho. Porque tampoco le queda mucha vida. Tenés una Skoda que te está apuntando. Un 85M también. Y bueno, fíjense que nosotros recién recargamos. Y ya tenemos el cargador completo. O sea, cuando necesitas el cargador siempre está. Y eso es importante. Porque eso te hace generar daño Ahí rebotamos, se angula perfectamente Le damos el tiro de gracia y e incluso eh, redujimos puntos de la captura por parte de ellos 3907 de daño chicos eh, 329 de asistido La verdad que me llama la atención bastante ese daño asistido Porque no sé en qué momento habrá sido eh, vamos a ver los resultados, chiquuelos. Chicuelos. Bueno, chiquiruelos. Eh, nada, chicos, acá los resultados, como les dije, como lo prometido, es deuda. Aquí tenemos entonces los resultadetes. Eh, STRB M42-57 ALT-2. Eh, sacamos la maestría, nos dieron luchador, duelista, disparar a matar, hueso, bla bla bla bla bla. Eh, el de resetear la base y no sé qué más No sé cuántas cosas Bueno, eso no es lo importante Acá lo que importa es eh, Que es un tanque que me sorprendió Porque por lo general No te... Digamos, no te... No tiene, digamos, un renombre tan importante Pero bueno, yo acá por lo menos se los presento Sé que hay mucha gente que tal vez no lo conocía Que no sabía que, que el tanque existía Incluso, es más, a veces a mí me pasa Me dicen, che, conocés el tanque no sé qué ni idea man, entonces bueno, para esto, para esto están estos tipos de videos, estos videos así que voy sacando de la galera para que ustedes vean, tal vez si vos tenés el tanque obviamente me decís, no, sí, Nando ya sé que es un buen tanque, o tal vez no, déjame en los comentarios, tal vez me decís, no Nando la verdad que el tanque es una, es una cagada, no me gusta, no sé qué, que tiene esto, que tiene, bueno, está perfecto, son todas las opiniones totalmente válidas. Pero hice este video y tal vez voy a hacer una serie de videos con tanques que no tienen tanto reconocimiento, ¿bien? Eh, un 85M es un tanque que es totalmente reconocido, un Cromwell, digamos siempre en Tier 6, ¿no? Por supuesto. Pero dentro del juego, no sé, todo el mundo sabe que un KV-1 es tal cosa, que un KV-2 es tal cosa, un 85M, un Cromwell, son tanques que por una cosa o por otra destacan... Eh, del resto Un 150 porque termina siendo duro Y porque pega bien eh, Bueno, diferentes cuestiones Pero acá tenés un tanque distinto al resto Hicimos un daño bastante bueno Fíjate que el 85M de ellos También hizo un daño bastante bastante elevado Pero fíjense que el 85M Como les dije recién, es un tanque con renombre Es un tanque que todo el mundo lo conoce Saben la mayoría O los que juegan tier 6 Que es un tanque que está Bien, que está muy bien, digamos. Es como el de línea, pero más duro. Tiene menos movilidad, pero es más rebotón. Eh, tiene un buen cañón, digamos. Tiene cuestiones que lo hacen destacar sobre el resto. Pero este en particular, el STRB, que hoy nos ocupa, tiene eso. Que no es muy conocido, y por lo menos a mí que lo conocí. Esta fue la carta de presentación, me encantó. Incluso hemos tirado munición en, eh, a PCR y todo. Y así todo, hemos recibido... 24.000 créditos chicos créditos, hemos ganado dos bonitos también por ahí lo que nunca viene mal bueno amiguitos, espero que hayan disfrutado de este video diferente de estos tanques desconocidos por decirlo así de alguna forma sé que es un tanque eh, que, que, que está hace mucho en el juego y demás, pero bueno tenía ganas de eh, mostrárselos a ustedes gracias, gracias totales por estar ahí gracias por hacer de este canal cada día un poquito más grande suscríbanse al canal, dejen su like y nos vemos en la próxima. Chau chau.